Buenos días a todos. Hola, hola. Mi nombre es Carmen Mangue y soy la fundadora de CurlyMangue.com. Aquí estoy pues tomándome un té porque ya empiezo haciendo calor. Estoy tomando un té con hielo. Eh, un té verde que está súper rico con un poco de miel, ¿vale? Eh, un segundo voy a tomar un poquito de, de té con mi súper taza. Ya sabéis que la taza la podéis encontrar en CurlyMangue.com, en el apartado de tienda. Y vais abajo, y tenéis libros, tienes cosas de cabello. Abajo tienes eh, merchandise, sin productos curlymangue ¿vale? Y podéis encontrar la taza, agendas, camisetas y también podéis encontrar eh, bolsos, ¿vale? Las, en otros vídeos ya me habéis visto con la camiseta. Hoy este es un vídeo muy rápido, que es que normalmente no hago vídeos los sábados sino en ocasiones especiales para poder daros las gracias, como hoy, por ejemplo, que voy a dar las gracias a todos mis seguidores y a toda la gente que se está suscribiendo, toda la gente está comprando mis libros y la verdad que estoy súper, súper eh, orgullosa de ustedes porque me siguen a muerte y estoy muy agradecida. Y ahora voy a pasar a, a, a dar las gracias a la gente que me está siguiendo y luego hablaremos un ratito de algo que es muy importante que me ha pasado esta semana, ¿vale? algo rapidito? Así que un besito y nos vemos ahora ya, ya, ya, ya, viajar la taza de curlymangue.com, ¿vale? Esta es la tacita, que es una taza preciosa y que podéis conseguir en eso, pues en curlymangue.com, el apartado de tienda, de cosas, o sea, productos curlymangue. Y ahora vamos al tema de los agradecimientos. A ver, voy a coger el móvil y las gafas. <risa> Ay, chicas, qué fuerte. Mira, eh, vamos a entender el móvil. Vamos a empezar por... Los mensajitos que de verdad es que muchas veces me levanto, estoy súper feliz. Con llama, eh, En la llama Javi Madrid. Javi, eh, si me estás viendo, me gusta mucho la frase, me quedé loco escuchándote. Besos. Muchas gracias por los besos Javi. Soy súper feliz. De que te gusten tanto mis vídeos y que sobre todo le monetiza tu habilidad, que es, un, que es muy importante, que la gente sepa que cada persona tiene un potencial interior y cada persona tiene una habilidad y que puedes sacar pues para, para hacer dinero, para emprender, para tener un, un ingreso extra o para convertirlo en una firma grande, ¿de acuerdo? O sea que todo el mundo tenemos un potencial, así que muchas gracias. Javi de Madrid, que es como te pones Javi de Madrid, ¿vale? Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a otra persona. Voy pasando poco a poco. A ver, comments, a ver, concurso. A ver. Eh, es otra persona también. Javi otra vez. Muchas gracias, Javi, que me has mandado los comentarios y te has suscrito. Y luego, hay una chiquita que se llama Gori. Se llama Cori M. Cori M, muchas gracias por seguirme. Y me pone, somos paisanas. Eh, ya me aclararás eso en, en lo que es en, un, en, en otro mensaje, ¿vale? Lo de que somos paisanas, no me queda un poco claro. Eh, bueno, eh, pues eso, gracias. muchas gracias, Cori, pues eh, eso, por, de verdad, por escribirme y por eh, suscribirte, ¿vale? Un besito. Vamos a ver otra más. Vamos por aquí. Eh, a ver. Vale, aquí, sí, Cori, perdona, me preguntas qué usas para que te crezca el pelo. Eh, ahora mismo me acabo de quitar pues, los twists que llevaba en el cabello eh, y me queda así rizado. Este es mi rizo, pero si ves, está súper bueno, está largo, está ya por aquí mi pelo, ¿vale? Pero los rizos ya saben, nuestros rizos afro que nada, se suben y ya está, no puede humedar. Eh, mira, yo utilizo varias, varios productos para cuidar mi cabello, ¿de acuerdo? Y utilizo varias rutinas para cuidar mi cabello. Como son bastante cosas, te recomiendo que descargues, eh, hay un. un un ebook gratuito que son um, diferentes aceites para que puedas utilizar en el cabello o el, el libro recetas caseras para el cabello natural. Pero si de verdad quieres aprender a re realmente a cuidar tu cabello, tengo un curso que es eh, aprende a cuidar tu cabello en tres días, ¿vale? Cuida tu cabello en tres días. En esos tres días te voy a enseñar absolutamente todo desde... Eh, cómo cuidar la textura, identificar la textura que tienes, cómo cuidarlo, cómo lavarlo, los productos que le van bien a tu tipo de cabello. Así que si te interesa muchísimo y quieres lo que es aprender a cuidar tu cabello a largo plazo, más que a corto plazo, eh, Cori, eh, te aconsejo que pases a la página o que la visites, CurlyMangue.com, vas al apartado Cursos y vas a ver que hay cuida tu cabello en tres días. Y otro, que es un, que es un curso que yo hago que se, que se llama el Cabello Natural y Aceptación, en la que yo te voy a enseñar, pues, eh, y te voy a ayudar a, a entender, aparte de entender tu cabello, a aceptarlo como tal, y pero sobre todo que a raíz de, de, de la aceptación de tu cabello natural, que yo estoy segura que tú ya estás, eh, ya te ve aquí con tu cabello, que es precioso. Eh, puedas realmente convertirlo eso en un negocio o que te empodere para hacer más cosas, ¿de acuerdo? Las mujeres afro somos como Samsung, ¿vale? Es decir, a, tenemos mucha fuerza en nuestros rizos que no quiere decir que ya no puedas llevar extensiones o pelucas lo que te apetezca, sino que lo que yo hago es enseñarte a cuidar tu cabello para cuando no quieras llevar extensiones o pelucas, puedas llevar tu cabello perfectamente como lo llevan las otras mujeres de otras razas, ¿de acuerdo? Que no te avergonces de él porque ahí no, no voy a salir así, porque las personas que nunca se han visto con su cabello, eh, cuando no tienen extensiones lo pasan muy mal y van a tener esa depresión cuando no tienen dinero para lisarse o para comprarse pelo natural para ponerse, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que intento es decirle a la mujer negra, sí, tu cabello es diferente, pero es hermoso como cualquier otro cabello de otra mujer y lo bueno que tienes tú es que tienes alternativas eh, positivas que puedes cambiar pero recuerda que tienes que tener la opción siempre de poder llevar tu cabello cuando a ti te apetezca ¿de acuerdo? ahora que viene el verano y si no te apetece llevar extensiones pues luces tu pelo como lo luzco yo ¿me entiendes? pero cuando me apetece ponerme peluca para tu blender como dice una amiga mía pues para a lo mejor mimetizarte en tu oficina para que la gente pues, no te esté preguntando no es que te, no es que no puedes llevar tu pelo natural pero, y tus rizos y no sé qué como lo veo me una amiga mía me dice pero es, ahí entra agua y tal, pues preguntas como esas, que eso es ignorancia, que no lo hacen apuesta porque tampoco son a muchísima gente y el pelo es muy rizado. Pues si quieres ir a darte preguntas como esas y tal, que al fin y al cabo la persona que te preguntas porque está interesada, pues va a ir a la oficina, te pones tu peluca o tus eh, extensiones y ya está, ¿vale? Pero que tengan la posibilidad de realmente, eh, Cori, poder ir a tu pelo natural. O sea, yo les digo a las mujeres afras, una que tú aceptes cabello... Es que va a ser un antes y un después, ¿vale? La seguridad que vas a tener en ti misma va a ser bárbara. Bueno, madre mía, ni Elena de Troya. <risa> vale, seguimos a ver qué más por aquí tengo. Así que muchas gracias, Cori. Recuerda que para aprender a cuidar tu cabello a largo plazo, para siempre, eh, y toda tu familia, pues visitas schoolman.com, ve hasta el apartado de cursos, y en cursos... Va... O sea, vayas a lo que es eh, cómo cuidar tu cabello en tres días, ¿vale? Aprender a cuidar tu cabello en tres días, ¿vale? O aceptación y cabello natural. Vamos a ir más. ¿Quién más hay por aquí? A ver. Yeah. Uf, thank you. Mira, aquí hay una sonido mar sonido Marcelo. Vale, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, súper lindo por suscribirte a mi canal y además me pones, eres genial. Muchas gracias, de verdad, sonido Marcelo. Voy otra vez, oh, a ver, eh, vamos a ver otra vez otra persona. Eh, tengo ahí, a ver, es que hay mucha gente que me escribe, por eso a veces lo que hago es como ahora. Eh, a ver, eh, aquí tengo una chica se llama Hermano, eh, Hermando, Hernando Manuel Salazar Ballesteros. Vale, Hernando Manuel Salazar Valleceros me hacen un comentario sobre el vídeo que hice sobre las como el trato de los hombres negros a las mujeres negras, ¿vale? Que algunos de ellos trataban mejor a las mujeres blancas que a las negras, ¿vale? Entonces me dice, eh, bueno, me hice un comentario, eh, no, es un poquito, bueno, no es un comentario feo, es algo divertido, pero creo que Marcelo, hay, se pueden decir otras cosas, pero te agradezco muchísimo que comentes, ¿vale? Que comentes que. Me alegro muchísimo que te haya gustado el vídeo y que comentes, ¿vale? Pues es importante. Muchas gracias, de verdad, Herm a Hermando Manuel Salazar. Ballesteros. Muchas gracias por visionar mis vídeos, ¿ok? Vamos por el siguiente. A ver, hermano, no, no comentes. Le el, A ver, aquí hay otra chica que se llama eh, Gloria Kimbulu. Me dice, gracias por este vídeo. Me gusta, me gusta mucho. Necesitamos más mujeres negras. Como usted. Pues mira, aquí estoy yo para ayudaros para todo lo que queráis, porque yo creo que en el, yo creo en el poder de la mujer en general, pero en el poder de la mujer afro, y que tenemos un potencial bárbaro y que tenemos que sacar adelante, y que somos super ¿sabes? decir, que bueno, todas tenemos una super gay al interior, que madre mía, que bueno, sacamos fuera, eh, todas somos Michelle Obama, Oprah Winfield, Wahari Matai, Halberry, eh. Me encanta, Lupita Nyong'o, Todas somos, el Beyoncé, todas somos Queen Bee. Todas, Queen Bee, sí, yes. <risa> eh, pues nada, muchas gracias, de verdad, Gloria Kimbulu. Muchas gracias. Estoy súper orgullosa de que me digas, estoy, estoy, me hace mucho feliz y muy agradecida de que creas que mi labor realmente te va a ayudar y cambiar la vida a la gente. Seguimos aquí, vamos a ver. Este vídeo va a dar un poquito porque son es agradecimientos. Espérate, vamos a ver, aquí lo tenemos aquí. Ah, uh, Bueno, este, a ver, new comment, aquí hay una, se llama Angie Benítez, hola Angie Benítez, me me dice Angie Benítez, me dice, me encantan tus vídeos, soy muy, son muy sustanciosos, aprendo mucho, pues mira, Angie, Angie Benítez, de verdad, muchas gracias por decirme esto que estás aprendiendo algo de mí, que es lo que yo quiero, quiero que, eh, eh, darle mi, mi, mi, mi poner mi granito de arena a, um, al mundo sabes positivo al mundo y tiros que sois todas especiales independientemente de cómo seáis de vuestros gustos sexuales sois todas super especiales y todas tenéis un gran potencial tenéis mucho amor interior que dar mucha sabiduría que ofrecer al mundo, mucho talento que dar al mundo, mucha capacidad eh, personal creativa para dar al mundo, ¿de acuerdo? Es súper, súper, súper importante que recordéis esto. You are bloody powerful as a black woman, ¿ok? Esto yo creo que la hora se entendido. Así que muchas gracias, guapísima Angie Benítez. Vale, vamos aquí, tengo más, eh, eh, vamos a quedar porque 10 son 11 minutos de agradecimientos, pero creo que es muy importante estar agradecida. Eh, a ver esta cómo se llama. Eh, Carmen Ela, que se llama como yo. Oh my God. <risas> Carmen Ela. Eh, me dice cuántos postitos son bueno ella me hace una pregunta sobre los vídeos cuando antes solamente ese canal era un canal solamente de, de digamos de belleza bueno que tenía un poquito de motivación pero uh, uh, era más belleza pero ahora mismo el canal ya sabes Carmenela te tengo que comunicar que el, la página web ha cambiado pero mis antiguos posts siguen están vigentes es decir si necesitas ayuda para esto eh, puedes escribirme directamente info eh, arroba curly vale para que yo te pueda dar un poquito de advice con esto pero aparte de eso recuerda que siempre digo yo que tenéis en mi página o tenéis cursos para poder aprender a cuidar el cabello de forma digamos eh, progresiva, pero permanente, o sea, duradera, es decir, no quiero que aprendáis solamente a poneros unos crochet, ¿me entiendes? Quiero que aprendáis a cuidar vuestro cabello y que sea algo permanente para vosotras mismas, para vuestras amigas, para vuestros hijos si los tenéis, para que en el futuro se sientan seguros de quiénes son como mujeres y como hombres, ¿de acuerdo? Quiero eso, para mí es lo más importante. Así que sí, eh, esa pregunta yo no te la puedo responder porque como ya ves si estás viendo el video es que eh, son bastante gente que me escribe y voy a un paso que intento ir deprisa. Pero muchas gracias, Carmenela. Toca ya mía. Muchas gracias por el vídeo. Estoy súper orgullosa de que me escribas. Y espero que te esté gustando el vídeo. Seguimos ahora, Yadira. Vale, Yadira Barbosa. Muchas gracias, Yadira. Estoy súper feliz. Mira, ella me pone que ahí... Ah, estamos iniciando eh, un proyecto para ver tu, tu webinar. Digo, <risa> muchas gracias. Un proyecto sobre curlo y manga. Están haciendo proyectos sobre curlo y manga. Madre mía. ¿Quién me lo iba a decir? Pues mira, muchas gracias, guapísima. Estoy súper encantada. A ver, aquí tengo otra chica que se llama Zakiri. vale, eh, Zakiri se ha suscrito a mi canal. Pues muchas gracias, Salkiri, por suscribirte a mi canal. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Es un placer. Eh, vale vamos más aquí yo creo que con eso vamos a dejarlo por hoy bueno no nos vamos a olvidar de Marimar Marimar que es a ah, Marimar bueno Marimar Mar Marimar ah, Mar, Mar Mar, vale eh, muchas gracias Marimar Mar, de acuerdo por de verdad suscribirte a mis vídeos por visionarlos por decirme que por, por ponerme los dedos arriba una sonrisa y un corazón súper grande no, bueno un corazón con el mío súper grande pues eso es todo, hoy es, era el día de los agradecimientos, es muy importante ser agradecida con las personas que están, eh, te están ayudando, eh, a ver, tengo otro comentario antes de irme también, Newcomen aquí, uh, ok, no voy see this one. Ese, ese, ya, ese ya lo he hablado más, Newcomen, porque no quiero olvidarme, no sé. um, vale, aquí uh, hay otra chica, creo que es una chica, Ada, Ada, Ada Bellana, Ada, Ada Bellana 7. Ada Bellana, muchas gracias de verdad por comentar en mis vídeos. Eh, vale, eh, y que me está diciendo que bueno hay que, que estar orgullosa de quién es. Eh, eso, pues eso, que hay que estar orgullosa de quiénes somos y que está súper contenta de, de estar en mi vídeo, en mi canal. Bueno, soy Ana Bellena y mira, Ana Bellena, muchas gracias por hacer comentarios en mi canal de YouTube, en Curly Mangue Y yo creo que con esto, que son 15 minutos de agradecimiento, es suficiente. No vamos a pasarnos tampoco y nada. Muchas gracias a todos por, de verdad, por, eh, por eh, suscribiros, por escribirme, por, eh, en, o sea, ayudarme, motivarme, empoderarme, ayudarme a entender muchas cosas, pero sobre todo para educarme, a ver que el mundo... Es un lugar estupendo y que a pesar de las cosas feas que haya, ¿eh? hay muchas cosas bonitas como esta. Así que eh, nos vemos en el próximo video que vamos a hablar vamos a hablar en el próximo video. Vamos a hablar de los deseos, ¿eh? de los deseos, los deseos súper, súper importantes. Ah, por cierto, os voy a enseñar un antes de irme una foto de una lectora mía. No sé si la podéis ver. Esta soy yo. Esta es vuestra. Sí, Curly Mange, ya sé que escribo bajo el nombre de C. Saint Omer y esa es una chica que compró un libro mío que es la inspectora Carter vale os voy a subir una foto para que la podáis ver yo en, en la página web vale y uh, en los enlaces de los productos y de todo lo que yo he mencionado los voy a poner abajo en el vídeo pero espérate, uh, que se me ha ido, disculparme <risa> o espera, oh, ya, ya, ya, ya ya de cosas de los vídeos, mira, aquí estoy yo y ella es una lectora, es una chica estupenda que conocí en un curso. Eh, mira, es con uno de, mis, uno de mis libros. Para que veáis que vuestra fe, vuestra curling manga trabaja muy duro para traer las cosas bonitas. Y nada, pues nos vemos pronto en el próximo video. Ya veis, mi afro está muy largo, ¿eh? Observar, observar. This is the powerful black woman. I'm a powerful black woman, ¿eh? ¿Eh? soy una mujer negra poderosa con poder, con fuerza, con energía y que os tramite esa energía y que podéis hacer todo lo que queráis ¿eh? es verdad que a veces tenemos momentos en los que dices, madre mía, ¿cómo salgo de esto? pero, esto os va a sonar mal pero debes aprender a convertir tu mierda en abono eso es lo que tengo que decir, que es lo que yo he hecho ¿eh? y que os voy a enseñar esto os voy a enseñar a, tra a transformar todo lo malo en, en, en, en, en, en oro vale así que, un besito Ah, recordad que estoy en Twitter, Instagram, en Facebook, en LinkedIn, uh, mm, mm, mm, mm. Twitter, ¿vale? En Pinterest, en Pinterest, estoy en Pinterest, que a todos nos encanta Pinterest, ¿verdad? Uh, nos encanta. Y que podéis leerme, eh, bueno, de momento me estabais leyendo, creo que 20 minutos, creo que me estabais leyendo, pero ahora mismo no sé si el enlace se cayó, pero por si acaso. Y que mis libros los podéis encontrar en Amazon. Amazon y Google Play, pero de momento en Amazon por Google Play ha habido una pequeña incidencia con los enlaces que tengo que llamar para que me los arreglen. pero Amazon es donde están todos mis libros, desde Libera tu mente, La tortuga del éxito, eh, Inspector a cartel, Un verano y sudor y muerte, eh, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Qué más, El Amo de la plantación, que fue mi primer libro, eh, eh, La última frígida, que es un cuento de ratito pequeñito que es súper bien y creo que ya no hay así ah, y luego eh, recetas para el cabello natural ¿de acuerdo? recetas caseras para el cabello natural para aquellas que estén interesadas en cuidar nuestro cabello porque la mujer afro no solamente es cabello es es alma, corazón, intelecto, o sea es muchas cosas decir, I be a powerful, así que ya son 18, besito, besito, besito, besito ¡I love you so much! ¡Os quiero muchísimo! <risa> vale. Y, ah, oh, puntualización, por favor. Ya se que viene el verano, pero no os dejéis quemar la piel, ¿vale? Protegeros, porque a mí me ha pasado estos días que, mira, me he quemado aquí. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, que corre corriendo, corriendo la crema solar, Que no se puede dar las clases de motivación con la frente quemada. <risa> ¡Hasta luego! ¡Chao!